amiguitos, bienvenidos a otra aventura de Kanek. El día de hoy vamos a tener una emocionante carrera entre O Patrol contra Thomas y sus amigos. Pero primero Kanek nos va a ayudar a verificar que la rampa esté en buen estado. Y por ahora el equipo de bomberos. Primer carrera es entre Chase y Steven. ¡Y vamos... Y Chase ha sufrido un accidente Y Steven aprovecha Y vean esos pistones Por algo le dicen el cohete Steven le va a quedar el primer punto Para tomar sus amigos Segunda marcha contra Rebeca. ¿Están listos? ¿Sí? ¡Oh! ¡Marshall se ha estampado contra el muro! Rebeca, Tranquilamente Está llevándose esta carrera Quiere recuperar, pero no lo puede hacer Tenemos dos puntos Para todos sus amigos Es el turno de Rocky contra James Y aquí vienen Rocky toma velocidad Y... ¡Oh, no! Salió disparado Del auto Y James lo toma tranquilamente Y ahora le da la Ventaja de 3 por 0 Siguiente carrera Robot contra Diesel 10 Toda la gente está muy contenta. Y ahora viene robos, robos estampa contra el muro. Y dice el 10 tiene problemas con su vagón. Oh, no! ¡La voltereta! Dos quedan descalificados y que no hay puntos. Siguiente carrera, el Chase contra James. Ahora viene el Chase han ah, disparado a su vehículo. Lo cual. Toma la ventaja James y se va dándole el cuarto punto a Thomas y sus amigos. Última carrera. Jairo contra Sky. Sky quiere dar el primer punto. Aquí viene Jairo. Jairo tiene problemas con el balón. Pero tranquilamente está tratando de llegar a la meta. Y le da la victoria al equipo de Thomas y sus amigos. ¡Con un marcador de 5 por 0! Agradecemos al equipo de Pop Patrol y de Tomás y sus amigos por esta emocionante carrera. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Adiós.